Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez estaremos haciendo tutorial de donde ver la película de Godzilla vs King Kong Y si lo quieres ver, están dos links, acá abajo, en la descripción del video Estarán dos links, o tres Uno para verlo, y otro para descargarlo Si lo quieres, lo tienes en el link de la descripción Así que para verlo es muy fácil, bastante fácil. Así que si lo quieres ver, mira, corte y vamos a hacer un corte Para poder ver la película, este es el primer link: Huevana 3. ¿Lo buscas por tú mismo o yo te lo dejo el link de la descripción? Vamos con el segundo. Y aquí está. Otro, otro link que te lo da en el en de la descripción, que acá buscas el silo versus King Kong y te va a aparecer. Estos son los mejores. Los mejores forme acá ya me aparece ve. Bueno, acá ya me apareció. Si lo quieres ver en esta página, quieres que hacer esto, mira. Link de celular para descargar, estos son para descargar, link para ver, son estos. tocamos a él ir al enlace y bueno gente esos son los creo que esos dos links o tres que te dejaré el link de la descripción si te gustó este video no olvides suscribirte y activar la campanita me ayudaría mucho para mi canal y no olvides pasarte por un canal que te lo recomiendo si eres de cocina. Te lo dejaré en el link de la descripción. Y los vemos en un próximo video. Chao, chao, gente. Un saludo. Y los vemos. Ya volverá a los videos diarios por semana. Chao.